Está haciendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. ¿Por qué no están en la mina? Cuando hay un accidente todos tienen la obligación de formar grupos de rescate. El tío nos ha maldecido. Si entramos en esa mina, nadie saldrá con vida. Nadie saldrá con vida de aquí. Si no van a la mina ahora, al rescate. Veíamos precisamente parte del ensayo de Guastalla, una obra que regresa nuevamente a la escena boliviana, esta vez de la mano del astillero y el búnker. Y precisamente yo tengo hoy a uno de los actores de esta puesta en escena que usted podrá disfrutar próximamente en las tablas bolivianas. Por eso le quiero dar la bienvenida en latidos a Antonio Paredos. ¿Cómo estás? Tal, Muchísimas ¿cómo estás? gracias Antonio por acompañarnos. No, pues Gracias a ti por el espacio. Y... Bueno, ahí estaba viendo, viéndome. Justamente, Antonio, veíamos imágenes de, la, de los ensayos, de lo que será esta apuesta. Sí, sí, bueno, a ver, eh, empezamos esta temporada en el sábado 9 de abril. Vamos a estar una temporada larga durante todos los fines de semana de abril, sábados y domingos. Es algo bastante inusual en Bolivia, en el medio artístico. Normalmente las temporadas no duran tanto pero es también una de las apuestas de esta, de esta producción y de la producción en general que hacemos en el búnker. Eh, Guatacha, ¿Qué, Guatacha. Es, ¿qué historia cuenta esta obra? Vemos que esta justamente se desarrolla a partir de un conflicto en un espacio minero y luego viene, ya se desarrolla el conflicto de la obra. Guatacha es el término que se usa para nombrar lo que son los sacrificios humanos en las minas. No sabemos si se han hecho, nadie sabe, pero todos hablan de él, eh, también se hacen algunos sacrificios, se dice en las construcciones, que es similar, eh, pero bueno, este, eh, esta obra surge a partir de un, un, una noticia en el periódico, que salió hace varios años, donde una mujer denunciaba que se habían secuestrado a su hijo para hacer huajtacha. A partir de ese artículo, que después se, se vio que no fue así, eh, la mujer, eh, perdón, el, el director y dramaturgo de esta obra, que es Luis Miguel González, que es español, decidió escribir un texto y nosotros ya como Búnker, casa de creación. Decidimos trabajar con él en más unos cuatro años en otra obra, esta es la segunda coproducción con España y aquí estamos contando la historia de una mujer que eh, denuncia y pide al, a uno de los dirigentes del sindicato eh, que le devuelvan a su hijo y ahí se empieza un debate filosófico, religioso, político, eh, tratando de encontrar la verdad, este niño y este dirigente termina en una batalla con el tío sin saber qué No vamos a ver creer. spoilers. No, no, para nada, no, no. ¿Qué, qué elenco eh, está al frente del montaje de la obra? ¿A qué personajes vamos a poder ver? Nosotros eh, trabajamos normalmente, eh, bueno, es un, un elenco creado para la obra. Eh, trabajamos en una con, con el búnker como productor, siempre trabajamos... ...de acuerdo a los proyectos y el elenco va variando... Eh, ...en este caso tenemos a Claudia Ocio... Eh, ...Fernando Romero, Marcelo Sosa, Raúl Piting Gómez y yo... ...como actores... Eh, ...que es un elenco de, de mucha experiencia... La, ...todos tienen ya mucho recorrido en el teatro... ...y ya hemos trabajado en diferentes proyectos con cada quien... ...y bueno, los personajes te decía, el dirigente minero... ...está la madre... Y de ahí tenemos una serie de múltiples eh, personajes, un cura que, que es el que empieza también una, un debate filosófico religioso con el ateo del dirigente minero, eh, tenemos eh, los que provocaron la huastacha, tenemos al tío de la mina que creo que es uno de los, o el protagonista realmente y gracias a quien estamos haciendo este este espectáculo, así que eh, cuando hablamos de una obra con cinco actores, eh, no son cinco personajes, y, eh, estamos más o menos por los diez personajes, o sea que vamos a ver algo muy, muy diverso. Una obra que obra. va evolucionando también sobre el escenario, supongo, a medida que vaya su, su presentación. ¿Cómo ha sido este proceso de, de aprendizaje de texto, de, de prepararse para la puesta en escena? Nosotros venimos, eh, bueno, el estreno ha sido en octubre del año pasado, Tuvimos una pequeña temporada de dos fines de semana. Se quedó gente afuera, así que por eso estamos reponiendo. Eh, yo creo que bueno hay, hay un mito dentro del teatro moderno que alguien dijo que dijo, no eh, pero en todo caso todos estamos de acuerdo que más o menos una obra toma cuerpo a la representación número 30. Entonces, eh, para nosotros es, es, es una de las cosas y de las razones por las cuales hacemos temporadas largas. Creemos que una obra de tres presentaciones al año es insuficiente para los artistas y para el público. Eh, claro, todos contentos con llenar tres presentaciones al año, pero eso no tiene mucho, mucho sentido porque, como tú dices, hay un proceso y en escena para nosotros hacerla cada vez, eh, vivir esa experiencia cada vez, es, eh, es una cuestión de profundización de justamente esa, esa discusión, ese debate, esa, ese tema que es tan eh, para nosotros tan importante como es la realidad, que sucede en las minas y que es algo que sucede en nuestros tiempos. Creo que eh, esa profundización a nosotros nos lleva a crecer también como artistas, y seguramente para el público también eh, va, va a encontrarse cada vez con una obra mucho más sólida artísticamente. La obra, decíamos que era una reposición, porque ya se había estrenado en el 2021. ¿Ha variado eh, la obra en concepto, en estética, en puesta? No, no, el concepto es el mismo, la estética es la misma. Lo que te digo varía, bueno, en, en teatro... De presentación a presentación es otra cosa, siempre va a ser una experiencia distinta. Y en realidad lo que va a tener que variar es el público, y eso es lo que realmente va a cambiar. ¿Solamente wattacha se podrá ver en La Paz o tendrá otro circuito de presentaciones, Antonio? Mira, estamos estudiando las posibilidades, si vas, espero que vayas. Sí, sí. <ríe> eh, te darás cuenta que es una puesta en escena particular que ha sido creada específicamente en el espacio del búnker. Entonces, técnicamente para nosotros es un conflicto, pero esperamos encontrar en otras ciudades que podamos solucionar estos temas técnicos, sobre todo porque queremos mantener la esencia estética de la obra y en ese sentido, pues en la medida en que encontremos posibilidades y condiciones, estaremos en todas las ciudades que podamos. Entonces, ya casi para cerrar, me gustaría que me hablaras de tu personaje. ¿Qué haces justo tú dentro de la obra? <risa> un poquito sin, sin decirle no al estaba... público <risa> esto no es parte del guión eh, a ver, eh, yo soy Franklin, el, el dirigente minero que acepta eh, llevar encima a cuestas su tragedia la tragedia en, en todo caso de enfrentarse a sí mismo y sus propias creencias o no creencias porque es un personaje ateo eh, él no cree en ningún tipo de religión, en ningún tipo de dios Pero sin embargo, no voy a spoilear, pero al final de la obra termina enfrentándose al tío eh, No sé si eso es una locura o una forma de creer Entonces ya, para cerrar, sí Antonio, vamos a hacer la invitación a los televidentes Que nos están acompañando en esta emisión de latidos Para que no se pierdan la apuesta de WhatsApp. Bueno, eh, los invitamos este sábado y domingo y todos los sábados y domingos de abril, eh, a partir de las 17 horas estaremos recibiéndolos en el búnker Casa de Creación, que es en la zona de la terminal, de la terminal a una cuadra bajando esa torre blanca, ese es el búnker, los esperamos, están bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias Antonio, entonces por pues, ponernos al tanto de lo que trae esta puesta en escena, ya me has hecho la invitación, entonces yo sí o sí tengo que ir porque además vamos a estar cubriendo también de lo que sucede con la puesta en escena para tener también repercusión luego con el público de lo que ha podido apreciar sobre las tablas. Por favor, será un placer. Muchísimas gracias. Ya regresa, Avia Yala Televisión, un continente de culturas.